Hola a todos y gracias por seguir este vídeo. En el vídeo anterior hemos visto la estructura condicional IF ELSE. Sin embargo, la parte del ELSE es optativa, la podemos poner o no. En ese caso lo que nos quedaría es esto que tenemos aquí. Si la condición, entonces el bloque 1 sentencias. Y si no se cumple la condición, el programa no hace nada y devuelve el flujo a la corriente principal. Pues en este caso, en vez de hacer un código, vamos a estudiar uno ya hecho. Lo tenemos aquí, lo vamos a pasar a la parte de ejecución y vamos a ver cómo funciona. En principio tenemos una titulación que guarda la cadena acto. Después se le pide al usuario una nota que la vamos a convertir en número entero. Y dependiendo del valor de esa nota, vamos a hacer una cosa o no haremos nada. Si la nota no es menor que 5, entonces no haremos nada y llegaremos hasta el final. Y se escribirá la titulación que tiene. Como todo el mundo era acto al principio, pues al final, si no hemos hecho nada, sigue siendo acto. Pero si la nota es menor que 5, entonces va a entrar en este condicional. Y la titulación va a cambiar a no acto. Y luego seguimos otra vez hasta el final y va a imprimir que es no acto. Vamos a ver cómo funciona. Pues nos preguntan la nota. Voy a decir que he sacado un 6. Entonces, en principio soy acto, llega aquí, como no se cumple, se salta todo este código y llega hasta el final. Tiene que escribir que eres acto. Eres acto. Vamos a ver si le ponemos una nota que es menor que 5, por ejemplo un 3. Pues entonces, en principio era acto. Llega la nota, le introduzco un 3... Y aquí hace la comprobación, ¿3 es menor que 5? Correcto, pues entonces entra este bloque y la titulación se cambia a no acto y posteriormente la imprime. Bueno, y además de esto, los ifs se pueden anidar. Anidar significa escribir unos ifs dentro de otros. Se puede hacer, pero no es muy aconsejable puesto que el código se vuelve muy difícil de entender como haya muchos ifs anidados. Pues vamos a crear un programa con ifs anidados. Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que crear un programa que pida un número o directamente se lo tecleamos nosotros. Si es menor que 0, entonces no hace nada. Bueno, pues vamos a escribir esa parte. If, bueno, primero tenemos que escribir el número, que lo vamos a escribir nosotros, y no se lo vamos a pedir al usuario, si el número es mayor que 0, vamos a hacer aquí una serie de cosas. En caso de que no sea así, no vamos a hacer nada, pero vamos a escribir el else para que veamos que ese else va con ese if. Al final lo borraremos. Seguimos leyendo. Si el número es mayor que 0, por lo tanto tenemos que estar aquí dentro, entonces comprueba si el número es mayor o igual que 5. Bueno, pues dentro de esta condición voy a comprobar si el número es mayor o igual que 5. En caso de que sea mayor o igual que 5, tenemos que escribir has aprobado. Y en caso contrario, tenemos que escribir else, pero este else tiene que ir con este if. Por lo tanto, tiene que ir exactamente con la misma indentación. Y ahora escribimos print. Ha suspendido. Bien, pues esto es lo que tenemos que hacer. Y esta parte del else, que iba con el primer if, como queremos no hacer nada, la podemos borrar perfectamente. Borramos aquí para que nos quede espacio. Y al final lo que vamos a hacer es poner un print para ver que hemos terminado el programa. El programa ha terminado. Bien, ¿Sí? Pues vamos a ejecutarlo con el 34. Primero comprueba si el número es mayor que 0. Sí, por lo tanto, se pasa aquí dentro. Ahora comprueba si el número es mayor que 5. Sí, pues se pasa aquí y escribe que has aprobado. Y luego se sale de todo y dice que el programa ha terminado. Vamos a ver si escribe eso. Efectivamente. Ahora vamos a poner un número como, por ejemplo, el 6. A ver si también hace lo mismo. Pues... Llega aquí, es mayor que 0, comprueba si es mayor que 5, correcto, pues también has aprobado. Y como vemos no cambia nada. Vamos a ver qué sucede con un 4. El número es mayor que 0, entra aquí dentro, ahora mira a ver si es mayor que 5. No es mayor que 5, se pasa a esta parte y posteriormente escribe que el programa ha terminado. Y vamos a ver qué sucede si escribimos un número negativo, por ejemplo el menos 9. Pues toda esta parte se la salta y lo único que hace es volver otra vez, devolver el control al flujo del programa y escribir la última parte. Solo debe escribir el programa terminado. Efectivamente, eso es lo que ha hecho. Bueno, pues esto es todo por este vídeo.